Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarpelli, son Sonrecitas Parody. Y bueno, acá estamos con un nuevo video y que probablemente sea eh, el último video del 2022 en el canal. Así que bueno, primero que nada, espero que hayan pasado una, una feliz navidad. una eh, Que pasen un feliz año nuevo también y... Sobre todo, espero que hayan disfrutado la final del Mundial de, de Qatar 2022, donde Argentina salió campeón, porque este video se trata justamente de eso. Vamos a. Tiene que ver un poco con Counter-Strike también, porque vamos a reaccionar a un video que me recomendaron que trata sobre el, el cómo están los argentinos en Counter-Strike después de la final del Mundial. Así que nada, vamos a ver qué onda. Pero bueno, les dejo con el video y espero que les guste. Poné la, la de Mbappé, boludo. Qué chavo. Estoy saliendo no, con un chabón. No. no, muy bueno, muy bueno. Ticket, sacate la p, ticket, por favor. No, no, no. No, no, no. Muchacho, me voy a concursionar. Yo, mis últimas partidas no paraban de escribir el tema en el chat o sea ni aparte de hablarlo por el micrófono no no no no ya se pasa ya se pasa ya se pasa no no no me muero me muero bueno, bueno, bueno. Ay, ah, Armando, suelta la P, no puedes ser tan patético vieja. Son 500 negros y vas con la P. ¿también? Mira, ¿Tomás? Ah, mira acá te te el el acá te qué te Uy, lindo. ¿Qué manera de, de ese, ¿Ese paracaídas? De ese. <risa> me abre como sin cápsula. ¡Uy! Qué buen headshot, eh, me gustó está me me me <risa> me <risa> da bien Muy buen shot ese, eh. <risa> Uy. Oh, muchachos. ¡Ah, muchachos! ¡Ah, <risa> Siempre está ¿Qué necesito, boludo? Ufa, me sirve, eh. Ponela, ponela. Pues. No. <risa> <¿Qué está? risa> no que no me tiren copy por esto, pero bueno. Te temazo. te La cuarta. Ya tenemos la tercera, loco. Uy que ¿Qué hace la bomba trabo, Lo tenían ahí nomás, eh ¿Cómo no, no, pa... va a estar la bomba ahí? No No, no puedo creer no. No. ¿Qué es miréis de noche eso, no? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese tipo? No se callaba más, boludo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno bueno bueno, bueno No se hacer eh Bueno, bueno, bueno, En la calle tienen que venir, a No se pasen, eh. En la calle tiene Se trate mal, boludo. Sí, boludo te en la calle que está de pararse o no. ¿Cómo? Me estoy invitando a pelear, eh. Me estoy invitando a pelear. ¿Qué va ese Me a pelear. a Ah, muy buena esa, ¿eh? me gustó, pero... No daba para tirarle a las piernas desde ahí porque el chabón se daba cuenta que estabas ahí parado y te iba y te mataba. Pero la granada estuvo buena igual, eh. Ay, bolita. Ay, bolita. Ay, bolita. No, ¿por qué? ¿Por qué ese tema, boludo? David Beckham Ese tema Es, es único ese tema, me encanta y bueno gente, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado, espero que la hayan pasado bien durante todo lo que fue el mes de diciembre con la final, la navidad y bueno el año nuevo también, espero que la pasen lindo. Ahora este video lo estoy grabando el 30 de diciembre, eh, seguramente, obviamente va a ser lo más probable que sea mi último video del año, así que nada, espero que la pasen bien, espero que la hayan pasado bien, así que nada. Eh, nos estaremos viendo en, dentro de poco con un video nuevo, ya en 2023. Así que nada, eh, espero que les haya gustado el video. No se vayan sin dejar su like acá abajo, compartir el video con su familia, con sus amigos o con quien quieran. Eh, síganme en Instagram, que lo tienen abajo en la descripción. Ya saben, si, si quieren comentar el video, coméntenlo en la pestaña comunidad del canal, eh, en, la, en la publicación donde tengo el enlace a este mismo video para los que no lo vieron que lo vayan a ver. Así que nada, suscríbanse al canal si son nuevos y les gusta mi contenido. Háganse miembros también, que la membresía es muy accesible y tiene beneficios muy piolas. Muy piolas, bastante buenos. Suscríbanse al canal si son nuevos, ya saben. Nos vemos hasta la próxima, los quiero mucho. Bye.